El 31 de enero, los canales de Star Premium dicen adiós. Bueno, superar... Eh... ¿No estaremos dramatizando un poco? Dudo que la magia te ayude. Pero sin lágrimas, pensemos todo lo que compartimos. Hey, I'm not going y las buenas historias siempre continúan. Star Premium. I'm losing my. I would just wish that I could make time stand still.